Vale, Iniciar Emisión. ¿Deseo que quiera a Emisión Directo? Sí, coño, pesado. Bienvenidos a la cuarta parte del tutorial para crear tu propio Skinner Mete. Para facilitarte el trabajo, he pensado que en esta parte del video tutorial, además de mostrarte varios ejemplos de cómo trabajar con RainMeter y capturar los datos del HV Info, dejaré en la descripción del vídeo un enlace con los ejemplos de, este, de estos ejemplos que os voy a mostrar en un pequeño ciclo. Voy a empezar mostrándote la estructura que he creado para ejemplos. Como verás, es esta. Y como verás, están divididos por carpetas, ya que Rainmeter, eh, cuando escanea las carpetas, escanea por los puntos INI. Y si colocase varios INI en una misma carpeta, solo podría cargar uno a la vez. Por eso, si queremos cargar todos los skins a la vez en la pantalla, deberemos eh, separarlos por carpetas, como he hecho yo aquí voy a cargar el de la temperatura, voy a cargar el de esto, voy a cargar el de la RAM y voy a cargar el de los textos. Como veis, se han cargado los cuatro a la vez. Si hubiesen estado los cuatro punto .ini metidos en una misma carpeta, aparte de que debía haberlos llamado cada uno con un nombre, solo podría cargar uno a la vez. Bueno, voy a pasar a mostraros los códigos de cada skin. Aquí tenemos el skin de la temperatura. Este de aquí, estoy moviendo ahora mismo. Es, el de la es este de aquí, el de la temperatura. Bueno, como veis, siempre empezamos con el, las globales de RainMeter, metemos los metadatos, las variables, en este caso... No he creado un archivo externo para las variables, las he metido aquí directamente, porque como solo iban a ir cinco variables, no hacía falta crear un archivo aparte. Para crear un archivo aparte de variables es cuando, por ejemplo, como yo, en mi caso, he creado un skin bastante grande y como va a tener muchas variables de cada parte del skin, es mejor tenerlo separado. porque como ya os dije, el, las líneas de texto de mi skin superan las 3.000 líneas. Y aparte le añadiera el, el, el archivo de mis variables, no sé, alcanzaría las 5.000 líneas o así. Y lo veo demasiado. Por eso se suele separar. Aquí como solo eran 5 variables, pues no lo he separado y aquí tenemos los medidores en el anterior vídeo os acordáis que utilizamos el tipo del HV Info en Current Value aquí y os comenté sobre el Maximum y el Minimum Value aquí los he colocado todos el Minimum Value el Maximum Value y el Average Value todo eso eh, obviamente lo sacamos del HV Info Shared Memory aquí tenemos el Current el Minimum el Maximum y el Average de cualquier dato vamos a coger el total CPU usage y por ejemplo aquí tendríamos el current es un 41% el mínimo es un 0,35 el máximo es un 92% y el promedio un 10% el total de uso de CPU si queremos sacar estos cuatro valores y que nos lo muestre en un skin deberemos de cambiar el HV InfoType por average, por maximum, por minimum o por current value. ¿De acuerdo? Y habría que crear, si quieres mostrar los cuatro, obviamente tendrás que crear los cuatro como he hecho yo aquí. ¿De acuerdo? Luego, simplemente tienes que... crear los los medidores del CPU que en este caso he movido lo estaba buscando ¿no? en este caso tenemos estos que son los medidores vale y aquí tenemos eh, un cálculo para que el medidor o sea la, la, el mesure del, C, del CPU del current value es decir este de aquí para que coja los datos de aquí y haga un cálculo con la fórmula esta para qué? para que nos indique aquí en el siguiente en el siguiente cálculo para que le pongamos la condición de que cuando el este número de aquí llegue a cero que sería el este de aquí en, o sea, en, en este de aquí curren value cuando llegase a cero o estuviese pues por debajo de 40 que pintara la línea del color este de aquí, que en este caso es un azul. Puedo cuando pasara de los 41 a los 45 grados que lo pintara de un azul un poquito más fuerte, que sería un cian. Y así con lo demás. El siguiente sería un orange y el siguiente sería un red, ya cuando pasara de los 56 o hasta los 100 grados. Lo mismo ocurre para el círculo. vamos a descargar este para no mezclar vamos a pasar al siguiente el siguiente es el de el uso de CPU es decir, este de aquí ponerlo aquí este en el vídeo de ayer por ejemplo estuvimos hablando del uso de los cores que sería estos de aquí, estos cuatro y estos cuatro justamente son estos cuatro de aquí, estas cuatro cositas de aquí. Barras, como podéis observar aquí, aquí volvemos a poner lo mismo. En los medidores, en el tipe, cogemos el current value del CPU 0, o sea, este de aquí, que como veis, pues son estos números de aquí. Luego ponemos las la variables, la, las cogemos. Aquí he hecho lo mismo, las variables he vuelto a ponerlas aquí en vez de un archivo aparte. En todos los ejemplos las variables estarán aquí en vez de un archivo aparte. Y luego en los, en los medidores os he dejado un ejemplo para que podáis añadir vuestra propia barra. Además de, si no queréis añadir una barra eh, gráfica con una imagen, podéis añadirla con colores. Acordaros que la podéis cambiar tanto en vertical como en horizontal y la, os la muestro en horizontal, las 4. Pero las podríamos poner en vertical. Claro que al cambiarlo en vertical deberíamos cambiar también las medidas, porque esto es 20 de ancho por 5 de alto. y los cambio en horizontal a vertical eh, será 5 de alto por 20 de ancho también. O sea, será una línea muy pequeña pero muy achatada. Entonces deberíamos de darle la vuelta. Por ejemplo, aquí ponemos un 5 y aquí ponemos un 20 y aquí le ponemos vertical. Uy. Vertical. Guardamos actualizamos esta parte de aquí. Como veis, está puesto en vertical. Juntándose con la otra, claro, por el tema de la X y la Y. Pero como veis, aquí sí que ha cambiado. Si yo la dejo así como estaba antes, o 20... Y actualizo. La línea esta de aquí no se va a mover. Va a subir o bajar. ¿Lo veis? Ahí veis el ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy ancha pero muy baja. Vamos a dejarlo así. Horizontal. A ver cómo Fue ve de lado a lado. De acuerdo Ya podemos descargar este de aquí. Ya está. Pasamos al siguiente. El siguiente es el de la RAM. Este de aquí. Este ya estuvimos también en el otro ejemplo hablando. Aquí os voy a dejar que vais a tener el código para poder trabajar con él. Como veis, es en las variables el, el mismo método de antes. Son solo tres variables para coger los datos de esto de aquí, de la memoria cargada para luego poder mostrarlo en cada en el medidor. Aquí tenemos el la barra, aquí tenemos el del porcentaje. Esto sería cuánto hay, cuánto estamos gastando y el texto de la RAM, el texto este que pone RAM. ¿De acuerdo? Este vamos a pasar al último este de aquí. Esto serían ya más todo textos, digamos, como coger textos de aquí y convertirlos en textos, entonces aquí tenemos las variables, del tem la temperatura del ventilador y del clock del CPU, aquí tenemos los, las mesuras del temp, la temperatura, las mesuras del fan y las mesuras del, del clock, ¿De luego, ah, y las mesuras del system time, Luego los medidores de cada uno, la temperatura del fan, del clock y del loop time, para mostrar todo esto de aquí. Nos muestra la temperatura media, muestra lo, la temperatura, no, la, sí, la temperatura media, digamos, la average, que sería aquí, en este caso, promedio, que suele estar el ordenador. La mínima, que casi no se ve aquí porque como está en un azul, el fondo de pantalla también es azul, pero ahí lo podéis ver. 38 grados, la temperatura mínima. 45 sería la actual. 50 sería la máxima. Esto es los datos del ventilador, el clock del CPU y el rato que lleva el ordenador encendido. O desde que se ha hecho el último reinicio, que es en caso ahora que reinicio. Entonces, no, con esto ya lo tenemos todo hecho, con esto ya deberíais de poder vosotros, y bueno con esto y el Photoshop deberíais de poder vosotros ya crear vuestro propio skin, sabiendo si queréis hacer un círculo, si queréis hacer una línea, si queréis poner solo simplemente un texto o una barra o el histograma. Bien, en la quinta y última parte de este vídeo de tutorial de RaidMeter voy a mostraros otros códigos para los accesos directos para poder crear botones y algunos códigos de funciones de sistema también para los botones, por ejemplo, como para reiniciar, para bloquear la pantalla o para apagar el ordenador. Y también dejaré un enlace en la descripción del vídeo con un zip con todos los códigos para facilitaros el trabajo. ¿Qué? Nos vemos en la quinta parte.